Estos 11 años el Gobierno Nacional cerró brechas de desigualdad entre el 2005 al 2016. 1,6 millones de personas salieron de la extrema pobreza. Se redujo la diferencia de ingresos entre ricos y pobres. La clase media se incrementó en 3 millones de personas. Se evitó que 65 mil niños y niñas abandonen la escuela. Tenemos menos niños y niñas desnutridas. Más de 2,7 millones de personas accedieron a agua potable. 1,4 millones de hogares tienen energía eléctrica y más de 40 mil personas cuentan con un empleo. No solo cerramos brechas en el país, demostramos al mundo que Bolivia hace un manejo responsable de su economía no por nada somos la economía de mayor crecimiento de la región bolivia avanzó estos 11 años el modelo económico social comunitario productivo mostró sus resultados gozamos de estabilidad y crecimiento económico que se traduce en el bienestar de la población bolivia tiene mucha esperanza porque en 11 años se ha demostrado que bolivia no es un país de la mente este que tenemos es gracias a la unidad del pueblo boliviano 11 años de gestión económica con buenos resultados